No sí, tío ¿Dónde está mi puto support, tío? ¿Dónde está? ¿Podemos jugar un Jinx? Un Jinx, digo, y un SRL. Sí, sí Vamos a jugar un real. Misión aceptada al otro, brother. ¡Qué pesado! ¡Puta cena! ¡Qué cojones! <risa> no, no. Vale, vale, vale, vale. Ahí sí, ese canon sí que no llevo. si sí llevo. Sí llego, soy una máquina de matar. No, no. ¡No, te acerques! ¡Oye, estás trolling! ¡Uh -huh! ¡Qué buena, muy buena luz, sí señor! Estuve un poco empanado, a Me a quedar, vengo la. Dale, dale tú, dale tú, me la suda, bro. No me quiero morir. ¡Hostia! Pero. Vamos, oh, hijo de la gran puta. Yo voy a hacer la jugada coreana que me, me enseñaron ellos. Vale, el gordo me lo tengo que llevar sí o señora. No llevarse el gordo troleo, sinceramente. Es un troleo, pero vamos pero... Si engancho una cárcel sería God. eh. Dale, dale, el centro. Dale una cárcel, hostia. ¡Dale la cárcel! ¡Oye, Hermano, tres horas después. No, no, no. Hermano, tres horas después, tío. Cuando se tenga que ser... Hermano. Puto troleo. ¡No le doy! Madre, bro. que si, sí, hostia, tranquilo. No me pingué, tío. Eso 3 para uno que se lo va a llevar. Eh, puede tirar para salirse si es listo. Y si es listo, estoy aquí. Vale, vale, vale, vale, vale. Estoy aquí. Estoy aquí. Por Dios. Vale, espera. No. Vamos. Vamos, vamos. Ah, vale, que esa ya... Esa ya no la había visto. Vale, acabo de liarla. Acabo de liarla. Acabo de liarla. Que no me dé ese... No, no, no, no me dejes ese. <risa> no hay placas, pero... pero bueno. Qué bonito. Sí, señor. Muy buena cárcel. ¡No! Le fallo todo, eso... Bueno. Supo en... No sé, tío ¿Dónde está mi puto support, tío? ¿Dónde está? Hermano Que ver eso, tío Que acabo ¿Qué así Que hermano, tío Es que mi puto suport, tío Hermano, no lo no entiendo, tío Mi puto support siempre Siempre está en medio, tío Ojito No quiero más ayudar a... Es que en medio no estamos haciendo nada, tío estamos muriendo año de cierto. Bueno, perfecto Me one um, well, well shooting okay? well, anyway. Eh, ¡Sí! Sí señor. No, el trindamer, el trindamer. Bueno, esas dos reyes dones. Trindamer, tío. Vale. Vale, vale. No me la llevo, tío. No me llevo ni una. ¡Sí! Sí. ¡Sí! No. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, perfecto. Me vaqueo, manamune. Vale, vale, bien, bien, bien. Vale, estamos escalando, chico, estamos escalando bien. Draken 30. ¡Oh, drake, drake, drake, drake, drake! vale está muy bien chico muy bien es no qué bueno te chico! confío en calcet me lo bajo No puedo ser tan malo No, nice short, tío Joder, hermano No puedo ser así de malo, tío En serio, no, no, no, no No no, hay que rendirse, tío No hay que rendirse okay. no, no. Se va a tirar Estaba claro ¡Dios! ¡Qué bueno soy, hostia! ¡Qué bueno soy, bro! ¡Dios! ¡Qué bueno! La pasivo. Dios. Me ha tirado flyado porque este vivito con la R, bueno. Por favor, llégate ¡Dios! Lo que quito, por favor No puede quedar esa <risa> vida. No Mátala Dios, lo que quito, ¿eh? Voy, voy bien, ¿eh? En la partida Voy bien, ¿eh? En la partida ¡Voy bien en la partida! ¡Sí, señor! Muy demasiado bien ¡Sí, sí, sí! ¡Voy demasiado bien! ¡Sí! ¡Esa! ¡A seguir puchando! ¡Me la bajo! No me la bajo Sí, sí, sí, sí, vale, vale No, no fue mala, no fue mala No fue mala No fue mala No fue, mala. No fue, mala. Y... No fue nada mala Ahora, aprovecho para pushear abajo, eh. Podría comprar objeto y pushear luego, sí, pero no. No, porque tío, no estoy bastante activo. ¿Cómo que le pego? Perfecto, tío. Sí, señor, vamos, vamos. Sí, sí.